Ahora, puedes llevar el aula virtual contigo y acceder desde tu dispositivo móvil o tableta en cualquier parte donde estés con mayor facilidad. Para obtener la aplicación, ingresa a la Store de tu dispositivo y busca la aplicación Moodle Móvil. Esta aplicación es gratuita, por lo que solo tendrás que instalarla. La aplicación Moodle Móvil se encuentra disponible para Android, iOS y Windows Móvil. De esta manera, podrás acceder a tu aula virtual con mayor facilidad y estar siempre al día en el desarrollo de tus actividades académicas y en las cátedras e-learning. Una vez instalada, accede a la aplicación e ingresa los siguientes datos. Servidor Moodle Usuario Tu usuario de acceso al aula virtual. Contraseña Tu contraseña de acceso al aula virtual. Ten especial cuidado en el uso de mayúsculas, minúsculas, números y caracteres no alfanuméricos. Una vez dentro de la aplicación, despliega el menú que se encuentra en la parte superior izquierda y luego selecciona el menú Mis Cursos. Se listarán los cursos en que te encuentras matriculado y podrás comenzar a aprender. Navega, explora, aprende. Ahora el conocimiento está en tus manos. Universidad de Pamplona, formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz.